Día, gracias a Dios fue de bendición fue de bendición y mucha fue de mucha gran recompensa por bendecir a otras vidas así como Dios ha hecho con nosotros en este pequeño ministerio trabajar con, con el grupo eh, fue algo magnífico algo lindo algo hermoso una energía de, de amor de amistad más que una amistad un mandato el alcance que han tenido las personas porque eso me da la, la sensación y la tranquilidad de que el trabajo de nosotros fue cumplido. El objetivo que teníamos trazado fue cumplido. La idea del video surge eh, alrededor de yo, del mes de enero Estábamos en el estudio con, con Eric y nos encontrábamos yo, el lírico y Eri. Y una cosa que nos llamó la atención es que llevábamos tiempo cantando estas canciones en la iglesia. Y eran canciones viejitas que quizás ya nadie escuchaba, pero a nosotros verdaderamente como estábamos juntos nos llenaba de gozo. Estuve hablando con, con mi hermano Anul porque le di mi experiencia acorde a este tema, ¿no? Este tema me tocó desde pequeño, me, to me, me llegó muy fuerte. La primera vez que la canté y la oré al Señor en la iglesia. Y decidimos hacerle un video a, este a esta oración. Te adoraré, te adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo. Para donarte. Nada, un día como cualquier otro estaba en mi casa Y me lleva un mensaje de WhatsApp de, de mi hermano Anul eh, Donde me estaba proponiendo esta canción Me La escuché, me pareció súper bien Y decidimos hacer el, el video Esta canción yo la había escuchado siempre en mi iglesia Yo nací en el, gracias a Dios en, en el Evangelio Y siempre la había escuchado Y al escucharla eh, con, con esta con este cambio de ritmo esta, este, este nuevo género eh, Me pareció súper bueno Porque al estar así No solamente las personas mayores O la, la gente que están eh, Atrás en el tiempo Cuando eh, escuchando esa canción Al hacerle este cambio eh, Me parece a mí Que llegaría más personas Muchas personas a estas canciones les, les parecen Como que muy antiguas No la cantan ya, no la escuchan ya Y a ellos Cambiarle este género, eh, como que le, para mí como que la, la web va a renacer, le da vida. Ahí fue cuando llamamos a nuestro ayudante el maestro, el que siempre Dios lo usa para hacer todo lo que es el eje de trabajo de lo que es Kingdom Music, a Diego Castro, le llamamos ahí, y ahí estaba siempre su respuesta, atento a, a apoyarnos, a ayudarnos, y ahí fue cuando hicimos llegar el proyecto de grabación. Yo, yo. La pared, la inmensidad de la oscuridad en la que vivo. Inicialmente queríamos hacer un, una idea, algo que llamara la atención, algo innovador. Que, que, que solamente el video mostrara el mensaje de lo que es el amor que Cristo da a la humanidad. No solamente, aunque ya el tema ya notaba en su esencia que sea una adoración, pero simplemente que el video mostrara el sentido de, de querer dar amor. Ese amor que Dios nos da desde el momento que entramos a su, su, su Grey y a su revista. Bueno, tempranito en la mañana nos reunimos a Null, eh, nuestro hermanito El Zeta y, y yo, casualmente. Cogimos un transporte hasta casa de Addy. <risa> a comer el carro. ¡Me oh, eh, Bueno, ese día temprano salimos a, a grabar el video. Ellos llegaron a, a mi casa porque una de las locaciones, las primeras locaciones que íbamos a usar, era una calle que estaba atrás de mi casa, que es donde, donde se desarrolla parte de la historia. Y ya, ellos estaban nerviosos porque nunca habían actuado eh, y para cómo se tenían que vestir de, de mendigos y salir así a la calle. En mi vida nunca había eh, actuado. <risa> Y fue algo sobrenatural tuvimos que actuar, tuvimos que disfrazarnos, tuvimos que interactuar con, con el público que estaba cerca. nos Empezamos a, a vestirnos para hacer la primera toma y yo casualmente me tuve que vestir como vendido. ¿no? Y cuando salí por las calles la gente me miraba y me decían, este muchacho está loco, viene. Entonces nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo era para Dios, no para el hombre. La gente se le quedaba mirando, diciendo qué está pasando aquí. Yo con las cámaras, eh, fotógrafo y, y fue algo bonito porque eh, en mi propia localidad la gente vio lo que estábamos haciendo para Dios. Algo que nunca había hecho, eh, están trabajando en mi misma zona. Y gracias a Dios fue algo de bendición. Las primeras tomas las hicimos ahí. Espera, de otro día hacemos historia. Dale, dale a Nunca, mira. Claro.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 Ahí cuando terminamos de hacer las tomas de mendigo y eso, la historia, ¿no? nos fuimos después para El Morro, donde hubieron algunas trabas, el enemigo nos quiso, quiso poner algunas trabas, pero bueno, gracias a Dios, que es poderoso, eh, todo salió como, como se esperaba. Fue algo sobrenatural, desde que yo, yo vi la mano de Dios orando en todo momento, incluso que nos abrió las puertas para poder entrar a a morro que estaba cerrado, tocó el corazón de un custodio, dijo, pasen, pasen, pasen, no hay problema, puedan entrar a ver y hacer el, la obra, pueden demorarse, pero tengan cuidado para hacer para el no están trabajando. Increíble. Adoraré. adoraré, adoraré a mi señor, yo me salieron tomas, incluso hasta que yo pensaba que no iban a salir, salieron tomas que yo no tenía en mente, y llegamos al hogar y dijimos, caballero, esto está buenísimo aquí. Hicimos toma y para mí fue tremenda bendición. Una de las escenas que más me gustó fue cuando estábamos en la parte de abajo del morro ahí. Porque eh, un problema que tuvimos era la iluminación. Que era todo eh, afuera, no había iluminación artificial, era todo eh, natural. Y nos estaba cayendo la noche ya. Y teníamos miedo por eso, porque con todos los problemas que tuvimos, no, no nos demoramos y estaba bajando el sol. Y dijimos, a ver esto no va a poder salir porque sin iluminación no podemos. <coughs> Pero fue el contrario, porque el sol bajaba por ahí mismo y le daba un color súper bonito a todo lo que estaba en el agua. El agua transmite sentimientos y, y todo fue exactamente o, o como yo lo pensé o mejor de lo que yo lo pensé todo fue súper bueno y yo le doy gracias a Dios por este día. Trabajar con mi hermano el lírico siempre ha sido una bendición. <ríe> y lo digo de corazón, de verdad es una persona súper didáctica. Realmente es una persona que, que siempre saca lo mejor de sí. Y, y yo, yo realmente yo me pongo muy contento cuando dice una frase que cuando él hace un proyecto conmigo, da, da lo mejor de él porque realmente yo veo que cada persona que se acerca al Ministerio de Nosotros y, y hace una colaboración, es como decir, aceptan, entienden que el propósito no es para agradar al vecino ni el que cante en la esquina ni nada de esas cosas, el propósito es agradar a Dios. Pues con las personas que compartimos este, esta producción, eh, para mí me parecen lo mejor. <ríe> yo había trabajado otras veces, con como lo había dicho, con Anul y con un lírico y, y conocí gente nueva en esta, en esta producción En este trabajo Me parecieron lo mejor Le doy muchas gracias a Dios por, por ello Le doy muchas gracias a Dios por el Z Que nos apoyó ahí con las cámaras Nos apoyó en todo lo que hacía falta eh, A mi equipo de trabajo en lo personal Por supuesto a Danielito Que me ayudó ahí <coughs> Daniel Cano con, con lo que es la fotografía Salieron fotos buenísimas Y, y yo creo que hicimos un gran equipo nosotros ya estamos ahí afianzados como si fuéramos una, una familia. Eh, cada vez que, que hacemos algo siempre estamos los mismos ahí. Me agrada siempre trabajar con ellos. Para mí que ellos son como una familia, todos los proyectos que tenemos estamos ahí siempre juntos. Cada vez que ellos quieren hacer algún video me, me, me dicen a mí porque es que hemos eh, establecido unos lazos muy fuertes y, y nos sentimos muy a gusto trabajando. Yo me siento muy bien trabajando con ellos y ellos conmigo, con mi equipo de trabajo, así que estamos, estamos muy contentos de hacer la, todos los proyectos que tenemos con ellos. Eh, me transmitió, el video me transmitió Muchas experiencias, ¿ves? Como por ejemplo eh, poder hacer de, men de mendigo. Porque ahí puedo entender la situación que se puede encontrar cualquier persona en esa situación. Hermano, primero que todo, una preguntitas, dime cómo te sentiste haciendo de vagabundo. Maduro. Viste hermano, Maduro. es dura, ¿no? Es, esa, esa vida. No, pero me como. Me dio fumo, yo piso ahí, ve y, y me, me tocó bastante, bastante esa, ese papel, esa experiencia y gracias a Dios pude entenderlo, pude entender lo difícil y lo duro que se pasa en medio de una prueba, en medio de una dificultad y tú ves que no, que no, que no ves a nadie y simplemente es que yo te está cuidando y, y quiere enseñarte, ¿ves? pero solamente tienes que caminar tú ¿ves? Y, y aprender de, de cada situación, de cada prueba que te pueda encontrar. Y eso es lo que, lo, una de las cosas que, que aprendí en, en el video. En lo personal fue muy, fue muy eficaz esta producción debido a que, que me enseña de las diferentes maneras que hay para adorar a Dios. Antes lo hacíamos quizás cuando estaba en el pre en una banqueta cantábamos, las personas nos hacían ruedas yo cantaba las adoraciones a Dios muchas personas aceptaron a Cristo desde que estaba en el pre con una simple banqueta y, y después entendí cómo es que Dios me está usando desde ese momento para poder usar mi, mi arte que no tengo voz para poder hacer muchas canciones melódicas pero sin embargo sí podía rapear que es lo que he hecho siempre desde pequeño y cómo es que Dios me usa para poder hacer este tipo de trabajo, impactar a los jóvenes, llevar a, a las personas. Y cómo es que incluso personas que, que no creen en Dios, que no, que no acepta todavía el mensaje de salvación, cómo es que aún así en este, esta canción, este mensaje que lleva incluido, eh, le, les toca a su sus vidas. Y eso, aunque, aunque muchas personas lo hagan por dinero, para mí, ese es el mejor aplauso que recibe eh, el ministerio de nosotros, que cada persona acepte el mensaje que hemos transmitido en esa canción. Bueno, en lo personal a mí, este, hacer este video me pareció súper bueno, una experiencia única. Yo había tenido la oportunidad de trabajar con, con mi hermano Anul y con Eri, pero también había conocido ya al lírico que nos ayudó en otros videos que habíamos hecho. Pero este video fue algo eh, distinto, fue algo especial, porque lo queríamos hacer eh, especial también. Cuando él me llamó, me dijo que, que quería hacer algo nuevo y así nos producimos a hacerlo y así salió. En lo personal a mí me pasó, me, me, me pareció súper bien eh, hacer este video, fue de gran bendición para mi vida. Varias personas me, me, me, me escribieron, me, me han apoyado en este, en este video, me han dicho que el video ha sido tremendo. Eh, y el alcance que han tenido las personas también eh, ha sido muy bueno este, esta producción, este proyecto musical pueden verlo en nuestro canal de Youtube Anic, Anul Kingdom Music también se encuentra en nuestro canal de Telegram Anul Kingdom Music igual. pueden seguirnos allí y seguir nuestros contenidos, nuestra música nuestras canciones, todo está subido a estas plataformas que Dios me los bendiga mucho yeah algún cartel, alguna orilla donde aparezca el lugar o algo de eso. Lo puedes decir y entiendo. Aquí. Y... Y... Espera, déjame tiempo. Bueno, nada, yo estaba en mi casa normal. No, espera, estoy mirando para abajo. Estoy mirando para el Me estoy mirando yo. En lo personal fue muy eficaz. Fue muy eficaz. A ver, mi está ¿Sabes lo que me estás diciendo? No, no, es no, verdad me están matando a mí. O, o pueden ir acá. Aquí le dejamos. Bueno, pueden verme ahí en, mi, en mis redes sociales. Ah.